Completamos nuestro especial de 20 años de TAI Editorial hablando del presente, pasado y futuro de la compañía de la mano de Salvador Vecino, director general de Talle Editorial. Gracias, Salvador, por acompañarnos. Gracias. Talle Editorial nació en el año 1993 y es una editorial pionera dentro del ámbito de la información especializada en tecnologías de la información. ¿Cómo surgió la idea y por qué se optó por la información especializada para el distribuidor de informática? Bueno, quizás eh, lo más significativo es que veníamos de ese sector, del sector de la distribución, lo conocíamos bastante bien en aquel momento, porque pues, por supuesto ha ido cambiando a lo largo del tiempo muchísimo, pero en aquel momento pues, eh, pertenecíamos a aquello y lo conocíamos. Y echábamos en falta pues, algo que, que permitiera ser un, un generador de ...de negocio para, para los distribuidores de, del mundo de las TIC. Eh, hicimos un, unas, unos análisis, estuvimos viendo que no había aparentemente... ...o nos fuimos capaces en aquel momento de encontrar nada... Eh, ...pero ni siquiera, no solo en España, sino ni siquiera en Europa... ...y con mucho miedo, por este motivo, pues eh, comenzamos a, a hacer los estudios... ...y comenzamos la andadura de, de la editorial. Pressbook fue la primera publicación con la que partió la editorial... ¿Cómo recuerdas el lanzamiento y qué papel ha desempeñado esta revista en la editorial y en el mercado? Pues, pues hombre, lo recuerdo, lo recuerdo con mucho cariño, con mucho esfuerzo, en unos momentos muy difíciles, porque había una crisis, no como la actual, afortunadamente, pero había una crisis importante en el año 93. Y, bueno, como te comentaba hace un momento, conocíamos un poquito del mercado, y estábamos viendo cómo las tiendas de cualquier tamaño que fuera andaba lo mismo, ¿no? Que se dedicaban a vender informática. En aquel momento lo de las tecnologías de la información no era algo tan, tan usado. Pues eh, tenían auténticos problemas para conseguir producto, no sabían a dónde dirigirse, la información venía por cuenta gotas y la recibías por mediante mailings, eh, de, de, de correo ¿eh? en aquel momento. Eh, algunas publicaciones de las que se vendía en el kiosco también lanzaban algo de información para lo que era el canal de una forma soterrada o incluso a veces eh, equivocadamente eh, lanzando precios de distribución que luego te reclamaba el cliente si tenías una tienda eh, este, este tipo de cosas estaba, estaba todo muy revuelto ¿no? y, y bueno pues nos hizo pensar en que, en que faltaba algo había ahí un nicho que, que estaba vacío y que era in, importante el cubrirlo ¿no? como te he dicho hace un momento se estuvo analizando incluso fuera de españa a ver qué era lo que había y nos quedamos muy sorprendidos al ver que pues que no había nada o, o ya digo como no fuimos capaces de encontrarlo entonces con, con mucha precaución pues eh, estudiamos el, el tema vimos que, que eso se, se podía estar ahí y que había una figura que era un tipo de publicación que no la recibiera el público en general que fuera exclusivo para, para lo que es la cadena de distribución ¿no? ...y donde se pudiera hablar abiertamente de lo que era el negocio en sí... ...y empezamos a, a, a sacar nuestras, nuestra publicación... ...digo publicación porque realmente Price no es una revista... ...todo el mundo lo sabe, es una publicación... ...porque es publicidad en el, prácticamente el 100% de, de, del contenido... Y, y bueno, pues de esa manera pues también eliminábamos un, un trabajo burocrático tremendo que tenían las tiendas de informática, de clasificar todo lo que se entraba por correo, todo lo que conseguían por otros medios, en ferias, en, y, y, y era un, un trabajo muy grande el que había que... Que, que llevar a cabo y, y de esta manera pues era mensual que tú lo recibías y que tenías toda esa información a mano directamente y cuando te proponían algo o te solicitaba algún cliente pues echabas mano de, de, de este va de Mekun y, y buscabas lo que necesitabas en el momento y, y lo conseguías prácticamente también en el momento. Entonces esta era un poco la filosofía de esta publicación y por donde empezamos. Luego ya posteriormente nos dimos cuenta pues que. Pues ...que teníamos que contar cosas... ...que no era solamente el hecho puro y duro de publicitar... ...listas de precios, eh, eh, temas concretos de producto, etcétera... ...y, y ya fuimos eh, avanzando en, en, en lo que es el, la idea de la editorial. Newsbook fue la segunda publicación... ...que lanzó tal editorial y ahora en este momento... ...celebra su número 200. ¿Cuáles fueron los inicios y a tu juicio cuál es el secreto... ...del éxito de esta revista y su... Bueno, ¿y las claves de, per, para permanecer en el mercado tanto tiempo? Bueno, pues eh, la clave para... Voy a empezar por lo último. La clave para permanecer en el mercado tanto tiempo yo creo que, que fundamentalmente pues, es el apoyo que hemos recibido tanto por los lectores como por los clientes, eh, empresas que hacen publicidad en la, en la revista, y a los que hay que agradecer pues, estos casi 20 años de, de revista, ¿no? de esta revista que estamos hablando. Eh, también, hombre, ya aprovecho y me gustaría agradecer el, el apoyo y la participación que ha tenido este, este especial número 200, aprovechando también los 20 años de TAI porque, bueno, pues eh, todos los representantes de las empresas que, que además se han desplazado y han venido aquí a estar con nosotros para opinar sobre la actualidad del canal y para felicitarnos, para mí ha sido muy importante y muy de agradecer. Dicho esto, pues, eh, en cuanto al tema de, de, de cómo fueron los inicios de, de la publicación... pues eh, ...lo estaba comentando, viene a, al hilo de lo que estábamos hablando hace un momentito. ¿no? Eh, teníamos una publicación que era prácticamente todo publicidad... ...y vimos que había una necesidad eh, imperiosa de, de hablar también del sector... ...de hablar del canal. Eh, ya en aquellos momentos había surgido al, alguna otra publicación de la competencia... Eh, cuando cuando sacamos news que también dibujaron un poco la línea que, que creíamos que, que tanto fabricantes como mayoristas iban a necesitar y estuvimos ahí en ese, desde ese momento entonces eh, ya digo eh, la idea fue pues darles una tribuna desde la que poder mm, explicar a sus clientes que son las tiendas eh, las tiendas o cualquier otro tipo de distribuidor de valor en fin explicarles mm, ...cómo hacían las cosas, qué productos tenían... ...de qué forma se podían llevar a cabo... ...y, y bueno, pues eh, yo creo que ahí estuvimos bastante acertados... ...en, en separar un poco todo, todo el tema... Eh, ...y la, la revista, pues bueno, ahí, ahí está, ¿no? Ahí se ve que, que, que bueno, pues ha sido un referente... Para, ...yo creo que es el número uno, y, y seguimos ahí... ...desde el principio y aquí estamos... ...y este número 200 lo certifica. En estos momentos de explosión digital... Uh -huh. eh, ...es curioso comprobar que esta Editorial... ...casi desde su fundación... ...ha ofrecido diversos servicios online. ¿Qué papel ha representado el contenido online en la editorial? Bueno, yo creo que el contenido online para nosotros siempre ha sido muy importante, porque ya en el año 94 teníamos nuestro, nuestros servidores de Internet aquí en la casa, que la verdad fue una apuesta arriesgadísima desde mi punto de vista, ¿no? porque en aquella época pues, era carísimo todo, todo este tema, ¿no? no es como ahora que, que está accesible para todo el mundo. Y ya apostamos en aquel momento, ¿no? pero vamos, quizás lo más significativo fue que, que, habiendo empezado en el 93, en el 96, eh, aproximadamente en verano, eh, ...habíamos creado nuestro primer motor de búsqueda de productos informáticos. Eh, siempre hemos sido pioneros en esto, lo que pasa es que quizás en muchas ocasiones... ...nos hemos anticipado a, a ese futuro que, que sí, que lo veíamos ahí, que estaba cerca... ...pero que nos costaba mucho trabajo explicar a todo el mundo que no lo entendían... ...porque, porque íbamos demasiado adelantados a nuestro tiempo... ...bueno, si, si en vez de hacer un, en aquellas fechas... ...un motor de búsqueda dedicado a los productos informáticos... ...hubiéramos hecho uno generalista... ...pues ahora nos llamaríamos... ...bueno, en aquel momento nos hubiéramos llamado... Eh, ...no me acuerdo cómo se llamaba exactamente... Eh, ...bueno, pero, pero eh, una empresa que, española... ...que fue comprada luego por, por Yahoo, luego por no sé qué... ...estaríamos al nivel de Google, no, una cosa de este tipo... ...supongo, pero bueno, no, nos centramos en lo nuestro... ...que era el canal de distribución... ...y, y creamos ese, ese motor... ...que no tuvo una repercusión porque la gente no llegaba a entenderlo. Entonces, ya digo, para nosotros el, el tema online siempre ha sido importante. Eh, fuimos uno, yo creo que los primeros también en, en, en generar eh, los típicos pasapáginas... ...para el, ver en eh, las revistas por Internet. Cuando nos dimos cuenta de que era un sistema que no era demasiado cómodo... ...sacamos el tema online que llamamos nosotros, que, que es la posibilidad de, de verlo... ...sin tener que andar ampliando y reduciendo página... ...cosa que se ha abandonado a partir de que están las tablets en el mercado... ...porque ya todo es mucho más sencillo... ...hemos vuelto otra vez al sistema anterior... ...las páginas web siempre se han intentado mantener de una forma especial... ...en fin, yo creo que en esto mmm, siempre ha habido mucho trabajo... ...al que nos hemos dedicado y, y no me arrepiento de ello... ...a pesar de, de los costes que, que ha producido a la empresa. talla Editorial cuenta desde 1997 con la revista Pymes... ...una publicación dirigida a las pequeñas y medianas empresas... ...con un enfoque tecnológico. ¿Cuáles son los puntos destacados de esta revista... ...y qué objetivo se persigue con ella? Bueno, no sé... ...España es un país distinto... ...un país distinto porque... ...digamos que, que todo el entramado de trabajo... ...y todo el entramado empresarial está constituido por pymes... ...y no todo, la, mar, la mayor parte... Entonces, si hacemos caso a esa forma y esa visión, que yo creo que, que es la visión, que yo creo que no hay otra, pues eh, evidentemente era necesario sacar una publicación dedicada a las pymes, o sea, eh, para nosotros. Lo que pasa es que, hombre, hay que reconocer que, que una publicación para las pymes mmm, llevada a cabo por una editorial de nuestro tamaño, incluso aunque fuera del doble o del triple, pues es un, es, es un cometido... ...arduo y, y duro... ...esto quizás esté pensado para otra dimensión de negocio... ...pero bueno, a pesar de todo estuvimos ahí... ...seguimos haciendo todo el esfuerzo que podemos... ...y, y bueno... ...no nos ha decepcionado, todo lo contrario... ...yo creo que, que estamos dándole... ...o sea, hay que diferenciar... ...cuando hablamos de pymes... ...nos hemos centrado en la mediana empresa... ...más que en la estrictamente pequeña... ...o en el autónomo, no... Es, es ...mediana empresa... ...y yo creo que lo estamos haciendo bastante bien... Bueno, eh, ya digo que a lo mejor hemos ido, eh, queríamos abarcar más y, y bueno, pues abarcarlo hasta donde se puede. Pero, pero yo creo que el contenido es muy bueno, tiene, está muy bien dirigido y, y bueno, eh, habrá que, que esforzarse porque eh, estas ediciones que hacemos en papel de, de la revista... ...pues aumenten hasta donde puedan aumentar... ...pero sobre todo a nivel de Internet... ...que no es mucho más económico... ...pero sí un poco más... ...pues puedan llegar a... ...si no a la totalidad de las pymes... ...pues a una gran mayoría... ...y en eso estamos. La editorial ha lanzado este mismo año... ...Director TIC... Eh, ...una publicación que recoge el testigo del anterior... Mm. Eh, ...que se denominaba Canal Networking... ...y que se, foca eh, se está focalizando esta nueva... ...en los directores de tecnología... ¿Cuáles son las señas de identidad de esta revista y qué va a aportar? Vamos, el primero tengo que decir que el, el cambiar, eh, pues, un, un, una revista que se dedicaba fundamentalmente en sus inicios a lo que eran redes, grandes redes, cambiarla a Director TIC, pues ha sido una necesidad del mercado realmente, es decir. Eh, antes esa revista pues tenía un gran porcentaje que lo recibían estos señores de los directores de las TIC precisamente, o sea, de las grandes empresas, los directores TIC de las grandes empresas y, y bueno, pues mmm, había que incluir más temas, una temática más variada porque realmente les interesaba esa temática variada, no estar tan centrados en algo que bueno, no es que, pero de alguna manera se está diluyendo como se está mezclando todo en informática, ¿no? Y entonces, pues hemos querido estar ahí. La, la revista tiene la ventaja de que va perfectamente dirigida a las grandes cuentas, a estos directores TI de las grandes cuentas. ...que está muy controlado todo... Que, que ...y bueno, pues vamos a intentar que los temas que vayamos tocando... ...nos iremos adaptando a lo largo del tiempo... ...a que sean los que más interés produzcan a, a estas personas... ...y en eso es en lo que estamos, bueno, todavía tiene meses... ...entonces tampoco podemos hacer una evaluación de si... ...vamos por el camino correcto o no... ...pero vamos, lo haremos en breve, supongo, cuando cumpla el año. En el segmento audiovisual... Eh, ...la editorial lanzó el canal web eh, de televisión... ...Taitv... Uh -huh. ¿Qué servicios ofrece y cómo está funcionando? Bueno, pues mira, llevamos ya algún tiempo, fíjate que hasta el punto de que ya nos, nos dieron hasta un premio a, a los meses de, de, de haber abierto y tal, por este canal de televisión web. Yo creo que esto es, a ver, es un gran acierto de, de la editorial desde mi punto de vista, eh, monetariamente mejor será no hablar, ¿no? porque claro, todo te metes en una cosa de estas porque te parece muy interesante y tal, la inversión al final siempre supera con mucho lo, lo, los presupuestos que, que prevés y tal pero, pero sigo pensando que es un acierto y que, y que es muy interesante y hemos aprendido entre todos, no solamente las personas que, que están ocupadas en, en este canal, sino yo creo que toda la editorial estamos aprendiendo muchas cosas que, que, que, que son interesantes y que, y que aportan mucho a, a, al desarrollo profesional de todos. Y, y creo que solo por eso ya sería bueno, pero es que aparte de eso estamos en algo que, que también pues, eh, no, no había mucho, había muy poquito, si es que había algo, y, <coughs> y bueno, pues eh, estamos empezando todavía, a pesar de que llevamos ya bastante tiempo, siempre estamos empezando, porque es, es todo muy, muy moderno, muy, muy novedoso y, y, y cuesta un poquito, pero estamos muy muy satisfechos del de, de camino que, que llevamos recorrido. Ya lo hemos mencionado que Tallo Editorial, a lo largo de su historia, ha recibido múltiples premios. El último, este mismo año, eh, de la mano de la Asociación Española de Editores de Publicaciones Periódicas, la AEPP. -E en este caso, el premio ha recaído en ti como editor de la editorial en la categoría de Mejor Editor de Publicaciones Gratuitas. ¿Qué ha significado Cierto. toda esta serie de premios y qué aportan o qué suponen para la editorial? Pues mira, no es la primera vez que, que dan un premio a la editorial y tampoco es la primera vez que me dan un premio a mí. En el, en el 2007 ya tuvimos el, el premio editor del año y bueno hemos tenido otros a lo largo de, de estos años. Pero la realidad es que el de este año a mí es el que más ilusión me ha hecho. Me ha hecho mucha ilusión porque yo siempre pensaba lo mismo, ¿no? digo, tenemos... ...ya 20 años de, de editorial... ...siempre nos hemos dedicado a los medios gratuitos... ...que es muy duro, es muy duro... ...porque mm, eh, la gente concibe un, un, una revista, un periódico... ...como un vehículo de información... ...por el que el lector paga casi siempre, ¿no? ...entonces cuando hablas de gratuitos... <coughs> ...la gente no acaba de entender muy bien... ...claro, eh, que, que realmente la financiación... ...viene solo a través de la publicidad... ...y que a pesar de todo... <coughs> perdonad, es que es <risa> ...a pesar de todo tienes que estar... Eh, ...tienes que, que, que... ...no te puedes dejar llevar por la publicidad... ...tienes que ser independiente... ...y eso es muy complicado... ¿eh? Y, ...y vivir así 20 años es, es difícil... ...pero bueno, la prueba evidente... ...de que estamos aquí es que lo estamos haciendo... ...y lo estamos haciendo correctamente... ...y, y vamos por el buen camino... ...entonces, si, si una crisis tan monstruosa... ...como la que estamos viviendo nos lo permite, pues seguiremos otros 20, ¿no?, <ríe> por lo menos. <ríe> y, y ya digo, eh, aquí estamos con, luchando con ilusión, con gana, y esto ya digo estos premios pues mm, se agradecen muchísimo porque de alguna forma te ayudan a, a, a seguir luchando porque todo esto esté funcionando a pesar de nuestros políticos, <ríe> y lo saquemos adelante todo, ¿no? La prensa, ya lo estamos comentando, eh, está atravesando un momento muy delicado, ¿Cómo está afrontando esta editorial esta etapa? Puf, eh, bueno, pues, pues con mucho esfuerzo, con mucha gana, eh, con mucho trabajo, mm, pasando tiempos como son muy difíciles y muy complicados porque eh, a pesar de la crisis general se nos junta la crisis que produce Internet, a pesar de que nosotros siempre en eso estamos, hemos estado preparados, ¿no? la crisis editorial que también es monstruosa, se nos juntan muchas cosas a los editores. No sé, eh, la afrontamos, ya digo, con mucho, con, con ilusión y con cariño y con esfuerzo y con gana. ¿A dónde podamos llegar? Pues no lo sabemos, no tenemos bola de cristal, desgraciadamente. Entonces, pues aquí estamos luchando y haciendo todo lo posible porque esto continúe, porque pensamos, o yo pienso, por lo menos... Que, que sin los medios de comunicación, pues cualquier relación empresarial, cualquier relación eco, de, de, de, económica, cualquier relación, es complicada, es muy complicada. O sea, creo que, que sería muy difícil. Entonces, yo creo que tenemos que estar ahí. De cara al futuro, ¿cuáles son los próximos retos que va a afrontar Talla Editorial? Yo creo que el principal reto es el que estaba comentando hace un momento, es, es la supervivencia. ...en un país donde las cosas están verdaderamente complicadas... ...y aunque nos hablen de, de, de que las cosas parece que pueden mejorar y tal... ...pues sí, hombre suponemos que mejorarán, ¿no? Nosotros no sabemos es, si será este año o dentro de 10 ...ese es el verdadero problema, ese es el, el, el primer reto... ...sobrevivir eh, dignamente y en condiciones... Por un lado y por otro lado, pues hombre, eh, proyectos siempre hay muchos, hay muchos y, y además nosotros nos, nos, nos emocionamos fácilmente y nos gustan la novedad y nos gusta, entonces yo pienso que, bueno, pues que podremos estar ahí. Estoy convencido de ello. Gracias Salvador por compartir este tiempo con los lectores y espectadores de TIE Editorial. Gracias a todos los que han participado en este especial de 20 años de TIE Editorial y el número 200 de Newsbook.